Vamos a hacer una búsqueda en Scopus, para ello partimos de la página web de la biblioteca de educación y vamos a base de datos. Aquí vamos a seleccionar Scopus y nos va a llevar al catálogo Fama para poder acceder desde casa al recurso. Una vez que le damos aquí, lo normal es que nos pida el usuario virtual y la contraseña. Y accedemos a Scopus. En Scopus vamos a buscar por las palabras clave en inglés eh, de la temática que estamos buscando. En este caso eh, vamos a utilizar bullying y le vamos a dar a buscar. Como en otras bases de datos, en Scopus también vamos a utilizar eh, los filtros para seleccionar lo que queremos ajustar. Vamos a elegir los años queremos, vamos a seleccionar por ejemplo estos últimos cinco años, vamos a seleccionar que sean eh, artículos de ciencias sociales, esto es el filtro por materia y tenemos otros filtros. Eh, en principio con estos dos vamos a darle a limitar y vamos a utilizar estos resultados como ejemplo. Aunque nos salen muchos documentos, Scopus es una base de datos internacional y salen muchos documentos, vamos a trabajar con esto. Eh, antes podemos seleccionar que solo se nos queden artículos de revista. Vamos a seleccionar Artículo de revista y limitar. Una vez que estamos aquí, si queremos exportar a Mendeley eh, los documentos que, que tenemos, podemos hacer dos cosas. Seleccionar los documentos y exportar vamos a darle que los exporte a Mendeley y exportamos nos va a pedir que entremos en Mendeley Y ahora ya los podemos exportar correctamente. Como veis, aquí me dicen que tres documentos que había seleccionado han sido exportados a Mendeley. Ahora vamos a ver que estos documentos efectivamente están en Mendeley. Y para ello vamos a Mendeley y le damos a sincronizar. Y aquí nos salen los artículos que acabamos de importar desde Mendeley. En algunos casos vamos a ver que hay eh, se han duplicado. Hay una opción para eliminar duplicados que serían check for duplicate y nos salen los tres artículos que teníamos duplicados. Aquí vamos a ir uno por uno confirmando la fusión de cada uno de ellos. Y una vez que hemos terminado le damos a cerrar y ya tenemos los tres artículos sin duplicar. Vamos a hacer una revisión rápida de que todo está correcto. Vamos a ver el campo URL. en este caso aparece vacío. Es importante que comprobéis que el campo DOI está en aquellos documentos que tengan el DOI. El DOI es un identificador de artículos que se encuentran en Internet y que es obligatorio en el estilo APA cuando un artículo tiene DOI. ¿Veis? En todos, excepto en este, que... Probablemente no tenga DOI. En estos dos sí que aparecen. Bueno, y ya tenemos exportados los artículos que hemos encontrado en Scopus en Dialnet.